vamos a tener una super sección para procesadores, no y para eso tenemos dos super invitados, no que ya estoy conectando en menos unos segundos mientras se unen a este live justo. Hola Felipe. Hola Karen, cómo estás? Bien, bien. Todo aquí con la mejor energía. Claro que sí Karen. Además porque llevamos mucho tiempo esperando estas noticias que se van a dar en este live, ¿no? Claro que sí, yo creo que todos estamos ansiosos por esas buenas noticias que vamos a recibir hoy en este live. Todos los que de una manera muy agradable dicen Hello Moto, están esperando ver cosas que van a llegar a Colombia, que realmente nos van a ayudar a ser más productivos, a jugar, a hacer de todo. Y para eso estamos esperando otro invitado muy especial, ¿no? Sí que ya, ya está por unirse justo, ya le dimos acceso, entonces esperamos que ya esté con nosotros. Ricardo, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien, y le damos la bienvenida a Ricardo Anaya, gerente de productos de Snapdragon para Latinoamérica. ¿Cómo te trata la vida, Ricardo? Muy bien, muy a gusto y como siempre contento de estar contigo Felipe, Karen, qué gusto saludarlos a los dos. Bueno, un gusto ya. para nosotros también tenerte aquí, claro que sí. Claro que sí, y ya que estamos todos, tenemos un cuarto invitado, ¿no Karen? Y me encantaría que nos cuentes sobre él, porque lo hemos estado esperando desde el primer live. Debo contarles que realmente me estaba mordiendo la lengua y quería contarles. Pero hasta que no fuera oficial, pues no podíamos darles esta primicia. Así que Karen, cuéntanos un poco sobre este teléfono tan increíble, el Motorola Edge 30 Pro. Bueno, justo ese es el invitado de honor, diría yo. <ríe> eh, el que se lleva, sí, el que se lleva todos los aplausos Y este es un, un teléfono que se está lanzando Que hace parte de ese segmento premium de Motorola No posicionando más eh, ese segmento aquí en el país, en Colombia Y es un equipo que por supuesto eh, Estamos tirando la casa por la ventana Con un super procesador Por eso tenemos hoy a Ricardo para que nos hable De este gran procesador Qualcomm Snapdragon 8 Generación 1 que es eh, lo más avanzado al día de hoy en la industria. Entonces, por lo tanto, tenemos un procesador muy robusto y adicional. Toda la ventaja que le podemos sacar a ese procesador en las cámaras, ¿no? Estamos hablando de un sistema de cámara triple 50-52 con una selfie de 60, que es también la selfie con mejores proporciones en cuanto a resolución en nuestro portafolio. Y pues sin lugar a dudas se convierte en la estrella de la noche, tanto por el procesador, con las cámaras, por el diseño. Es un equipo completamente fabricado y diseñado en, en cristal, en Corning Gorilla Glass, entonces van a ver eh, pues todo eso justo hoy y justo como los está mostrando Felipe, eh, pues con ese color tan espectacular que se tiene disponible. Karen, además tiene una pantalla de locos, ¿no? Con una taza de refresco de 140 Hz. De 144, de ¿no? Un me, poquito me, más. 144. Y es <risas> increíble porque realmente se ve muy bien, tanto para consumir eh, contenidos como para jugar. Lo cual seguramente Ricardo nos va a contar un poco sobre esas capacidades, porque en el último live hablamos del 8.8+, pero este es mucho mejor. Así que, pues Karen, ¿alguna otra cosa que quieras añadir, porque creo que la carga también es muy rápida. Sí, bueno, aquí hay dos puntos y, y bueno, Ricardo, también ahí nos va a ahondar un poco y es eh, tenemos mm. una carga rápida de 68 vatios, eh, que básicamente, ¿para qué nos sirve? Nos va a poder eh, permitir cargar el 50% de la batería eh, en menos de 15 minutos. Ese es el gran beneficio, ¿no? eso es, Estamos hablando de que una ducha rápida, un café, 15 minutos y ya tengo más eh, del 50% cargado, entonces ese es un gran beneficio para todos que vemos el día a día, estamos corriendo ¿no? con, to con todos los temas eh, diarios y también es un equipo que soporta carga inalámbrica no, que es importantísimo en este segmento, ya muchos usuarios vemos que tienen pues eh, su cargador estándar de 15 vatios entonces que inclusive ya ha adaptado en el carro entonces que mejor que poder eh, utilizar este beneficio si lo tienen el carro, si lo tienen en su casa o, o si quieren adquirir uno también. Entonces esas son las dos buenas noticias que tenemos por el lado de carga. Increíble, ¿no? Si se me perdió el cable, puedo cargarlo con cualquier cargador de estos que básicamente hacen por inducción. Y Ricardo, algo que todo el mundo quiere saber. La vez pasada hablamos de Elite Gaming en el 8.8 Plus. Uh -huh. Pero qué sorpresas nos tienes efectivamente en este Generación 1 de Snapdragon 8. Pues mira, primero que ahora para confundir a todos y para hacer más divertido esto, <risa> le cambiamos de la nomenclatura. Entonces de la, la generación pasada le llamamos el Snapdragon 888. Y bueno, te, se nos estaban acabando los números también. Entonces por eso ahora tenemos que cambiar nomenclatura. Entonces ahora empezamos con el 8 generación. Se, mantenemos la serie 8 dándole un segmento premium y empezamos ahora otra vez, ahora estamos en la generación 1, entonces el 8 generación 1 que es la siguiente generación del Snapdragon 888, que como todo el tiempo es un ahorita en gráficos, en particularmente en gráficos, pues es 25% más poderoso con 30% menos de energía, o sea, es, haces, tres, haces 25% más. Con 30% menos de energía. Y tiene más de 50, oigan bien, 50 funciones especializadas para el gaming, que incluyen la, eh, la forma en cómo se, de, se despliegan los gráficos en la pantalla, cómo se hacen el render de todas las capas de profundidad. Cuando estás jugando y tienes atrás muchísimas capas que te dan el efecto de fondo, eh, también esas se hacen un render, tiene una optimización en cómo hacerlo render. Es más, una de la, cuando ahorita nuestros teléfonos ya son todo menos teléfonos, claro. Entonces, eh, pero el teléfono sigue siendo una prioridad en el software en Android, pero en una de las cosas que estamos haciendo en Elite Gaming es que los paquetes de datos que están siendo enviados y recibidos a las aplicaciones de gaming cuando estás jugando toman la máxima prioridad. Y eso te reduce un poquito la latencia y te da esos milisegundos de ventaja cuando estás jugando para ver a tu enemigo, para atacar, para moverte, para escuchar a lo que está pasando. Entonces, muchas funciones están adelantando, están haciendo para que juegues. Otra también, inclusive las optimizaciones para cuando tocas la pantalla, que tú estás tocando y tocas la pantalla y quieres así disparar, disparar, disparar. Bueno, ese tiempo está optimizado para que esté al máximo, no hay... Ninguno, estamos, están estamos, son los únicos que estamos haciendo esto. Ricardo, además, tengo entendido, y acá Karen me va a aclarar que puedo jugar hasta en pantalla ah. grande, ¿no? Ready For funciona eh. aún mejor con y sin cable para hacer precisamente lo que estoy haciendo allá. Me tocó al antiguo porque tengo el teléfono y lo, y lo quería mostrar, y pues obviamente tuve que usar el cable. Pero ahora que tengo el Motorola Edge 30 Pro, lo voy a poder hacer Asentable. Esto es una locura, o sea, no me imagino cuánto estamos consumiendo y además que ahora que dices que puedo hacer más, con un consumo más bajo de energía, ¿cómo lo logran? Y, y, y creo que ahí va una palabra bien interesante que es Vulcan, ¿no? Ya hemos visto ese benchmark. Exactamente, pues mira, hay muchas formas, de hecho, mira, la historia con Vulcan... Eh, es, un, es un benchmark. Los benchmarks son, son son empresas que se dedican a medir las capacidades de procesamiento y los ponen los ponen al máximo, al límite. Bueno, hace un fácil como tres o cuatro generaciones, había había otros y tuvo que salir... Levantamos tanto la barra en la capacidad de procesamiento gráfico que tuve, que tuvo que salir uno nuevo. Y es como salió este Vulcan. Y este Vulcan es la forma en cómo te miden como las, las características. Y, y cada vez tenemos que, que sacar un nuevo Vulcan. Porque levantamos la barra tanto que, uh -huh. este, pues ahora sí hay que, ahora cómo te mido, ¿no? Imagínate, es como el velocímetro que tú llega de tu auto llega a 100 60 kilómetros por hora, pero resulta que tu auto puede llegar a 180. ¿Qué haces ahí? No. Ese, esa es la, esa es la analogía de los, de los del, del Vulcan que tienen que cambiar ahora no nuevo porque hay una nueva capacidad, hay más capacidad de procesamiento y bueno, ahora tienes que, ten, tienes que una, tener una forma de validarlo y comparar, porque pues hay muchos otros procesadores afuera y entonces pues, tienes que, los usuarios tienen que saber de alguna forma y estamos todos ahí. ¿eh? La verdad es que estamos todos dando muchísimo, muchísimo performance. Y siempre nosotros llegamos y lo hacemos otro poquito, luego la competencia otro poco y así nos vamos. Y así, así, nos vamos divirtiendo. Ricardo, y es que yo lo veo y es muy esbelto, ¿no? ¿Cómo metieron todo ese poder aquí? O sea, creo que aquí los ajá, nanómetros empiezan ajá. A, a contar. Exacto. Mira, el nanómetro es una medida de medición. Son pequeñísimos. ¿no? O sea, imagínate si empiezas un metro, luego un centímetro son 100, va a caber 100 en un metro. Luego un milímetro caben mil y luego después del milímetro son micros, y luego nanómetros. Entonces son realmente eh, de millones, miles de millones eh, que caben en un metro. O sea, estamos hablando de cosas más, mil, millones de veces más delgadas que un cabello humano, que una fibra óptica, que son los transistores. Y entonces mientras más pequeño lo vamos haciendo, dos cosas caben más. Puedes hacer más cosas, puedes hacer procesamiento gráfico, procesamiento de otras cosas, de cámaras también, que eso hablaremos un poquito más. Pero también otra de las cosas, mientras más pequeños consumen menos energía. Entonces imagínate tú que tú tienes que llevar una bola de acero de un kilo y caminas una cuadra, entonces tú te te cansas, no? O sea, caminas una calle y te vas a cansar. Pero si en lugar de, de un kilo la le llevas una bolita de 10 gramos, pues eh, gastas menos energía, no necesitas menos energía para cargarlo. Y así es la importancia de los nanómetros. Mientras más pequeños se activan y se desactivan y te prenden esos unos y ceros y hacen transacciones eh, de electrónicas, atrás ese es el prendida y apagado de transistores con menos energía y por eso estamos cada vez... Por eso podemos decir que hacemos, que siempre hacemos menos energía con el procesamiento, porque estamos bajando, está bajando, usando estas nuevas tecnologías que utilizan menos energía. Ricardo, además de menos energía, hay más capacidad, ¿no? Y aquí hay un par Más de frases como el BRS Pro, el rendering volumétrico. ¿Qué es todo eso que encontramos en, esta, en este nuevo Snapdragon 8 generación 1? Pues mira, hay, es, una, pues es una máquina de procesamiento, es una máquina de conectividad de 5G, es Wi-Fi 6, y es este también, eh, bueno, todos lo, los procesamientos, lo, el procesamiento gráfico nueva generación que hace que, Así que lo que hace es pues todo lo que es en la pantalla. De hecho, inclusive esos 144 Hz de refresco de pantalla. Imagínate cada 144 veces por segundo se refresca la pantalla y se refresca nueva. Es por eso que es tan rápido. Cuando tú le das, le, le das que te muevas de una pantalla a otra, le das que otra cosa, porque te está detectando esto. Está haciendo un senso, un está censando 144 veces por segundo, entonces, pues si sí, eso, eso, hace una experiencia de navegación en la interfaz de usuario y la respuesta rapidísima. Entonces, eso, eso, eso requiere mucho procesamiento y eso es lo que podemos hacer y tenemos que hacerlo cada vez más grande con menos energía. Ricardo, tú dijiste dos cosas bien importantes, ¿no? Wi-Fi 6 y hasta 5G cuando nos llegue en algún momento. Eso quiere decir que cuando yo estoy viviendo, que estoy recibiendo y enviando paquetes en el momento en que se me vaya el Wi-Fi Sí, ejemplo, se me fue la luz, ¿puedo tener, por así decirlo, conectividad prácticamente de manera inmediata con 5G o con 4G en el peor de los casos? Correcto. Mira, de hecho, una de las cosas bien importantes, digo que todavía no está 5G en Colombia, pero uh -huh. está, están preparándose. Un 5G requiere un 4G muy poderoso y eso es lo que están ahorita trabajando. Están robusteciendo 4G en muchos países de Latinoamérica. Para preparar a 5G, cuando venga 5G ya es nada más prender el switch y además el teléfono, el G30 está listo. Entonces ya inmediatamente van a tener una conexión así súper poderosa que es más conexión y sobre todo también eh, es lo el término, el, el, los bits, la conexión viajan más rápido en 5G que en 4G, lo cual las... El gaming es algo que lo está esperando, lo gusta, lo disfruta, ya lo están utilizando en otros lados, ya hay torneos que se están realizando a través de 5G por esa velocidad de datos y esa latencia reducida para jugar, que la latencia es clave en, en juegos. Ricardo, algo que me han dicho, y aquí Karen seguramente me va a ayudar, es que este teléfono tiene las mejores cámaras que Motorola ha puesto hasta el momento. Y no solo las posteriores, claro. creo que los amantes uh -huh. de las selfies van a gozar de lo lindo. Sí, uh -huh. sin lugar a dudas, ahí se hizo un trabajo minucioso, ¿no? Precisamente estamos hablando de un equipo pues, eh, que tiene toda, la, como a mí me gusta decir, la carne en el asador, o sea, le metimos todo, <ríe> <ríe> como decimos coloquialmente acá. Y uno uh -huh. de los puntos muy importantes que, que creo que lo hablábamos en algún momento es que no solo el lente principal, que sabemos que es un lente principal con 50 megapíxeles, que estamos hablando de un tipo de enfoque omnidireccional, ¿no? que va a capturar eh, pues, tanto eh, horizontal como vertical información, que utiliza el 100% de los píxeles para ayudar al enfoque, y eso nos ayuda a un enfoque más preciso, más rápido, que no depende de las condiciones de luminosidad del entorno. Y adicional a eso, el segundo lente, que es de 50 megapíxeles, el, el gran angular y el macro, entonces, esto hace la diferencia, ¿no? Porque uno de los puntos siempre que estaba demandando más el usuario en este segmento es, bueno, es que cuando paso a usar un lente especial macro o gran angular, siento que pierdo calidad. Y aquí nos mm. estamos asegurando que por más que pase del de lente principal a los otros lentes, eh, con las funciones especiales va a conservar esa calidad, pues dada esta apuesta de 50, 52 ¿no? Entonces, ese es un punto eh, que hace la diferencia en el sistema de cámara principal, y por si fuera poco, no podía quedarse atrás la cámara frontal, estamos hablando de una cámara de 60 megapíxeles, lo más alto que tenemos al día de hoy en nuestro portafolio en cámaras frontales, precisamente para aquellos amantes de la selfie que sabemos que son todos <ríe> hoy en día. Entonces, bueno, eh, creo que en cámaras hay eh, un aplauso, chapó para ese sistema de cámara del equipo. Karen y además... Bueno. Esto es algo que, que, que nos pasa a muchos, ¿no? Que vemos en la publicidad que la cámara principal es muy buena y después uno cambia y uy, se desimpla, pero aquí no nos va a pasar, ¿no? Porque tenemos un muy buen número precisamente en este arreglo de cámaras. Pero hoy tres, ¿no? Y aquí Ricardo, cuando hablamos de triple ISP, ¿nos puedes explicar a qué se, requiere, se refiere esto? Claro que sí. Imagínate la importancia. Ya hemos hablado de lo importante que es la elección de la plataforma que, que le da vida a un teléfono, ¿no? Porque hace todo, pero una de las de la magia que hacemos y que también durante cada año le ponemos un gran esfuerzo y hay equipos dedicados a la cámara y hay miles de personas trabajando en las cámaras, es esto que hacemos. La, el, el, la plataforma, ahorita el Snapdragon 8 generación 1, retiene un una parte de esto dedicado, que son procesadores de imágenes, Image Signal Processor, que son sus, sus siglas de un ISP. Es una parte dentro de la plataforma que recibe las tres cámaras, que puede recibir tres cámaras de manera independiente. Y es por eso que les permite hacer estas, estas calidades de cámara, recibir estas tres cámaras del gran angular, el macro, la cámara principal, y procesarlas y darte esa... Y que puedas procesar las tres, pueden tener calidad... Eh, la mayor calidad, las tres las puedes procesar de manera in in, eh, independiente y otra cosa, en este procesador se dio un cambio muy muy muy importante en la en las cámaras y este cambiamos de 14 bits en el en el procesador de imágenes a 18. Esto suena para los que so las que saben de cámaras inmediatamente van a, van a dar la relación de 4 a 18 bits es un factor de más de mil veces más información wow. que recibes en, en la cámara. Entonces esto te hace muchísimos... Te, te crea muchísimas imágenes para poner, poderlas recibir, eh, para poderlas procesar. Eh, una cosa que les aconsejo con esto es que vean precisamente una de las cosas que hace el modo nocturno es capturar la mayor información posible. Entonces, si tienes un eh, una cámara y tienes este procesador que puede capturar mucha más información, Van a tomar unas fotos nocturnas espectaculares, estoy seguro de eso. Además que Ricardo, estamos hablando del mejor modo nocturno, ¿no? Que, que la marca ha puesto precisamente para darle esa combinación entre el hardware y el software. ¿O me equivoco, Karen? No, justo gracias a eso que acaba de explicar Ricardo, es que podemos poner en la, en la mano de los usuarios el mejor modo nocturno, precisamente por ese procesamiento que hay detrás, ¿no? Entonces, bueno, bueno y, ahí la invitación y, es que lo, lo prueben, lo adquieran y lo... En el jugo, ¿no? sí. Claro, y, y mira, ajá, ay, perdón, y otro y otro factor importante que, que dentro de la plataforma viene un, un motor que estamos hablando de inteligencia artificial, eh, ya de la séptima generación, cuatro veces más poderosa que el, que el 888, y que en las fotografías también, cuando estás tomando fotos, la parte de la, la medición de luz, los sensores de movimiento. Yo que tengo, decimos en México, un pulso para echar azúcar a los churros, que vibra mucho <risa> mi mano. Este, en ese, pues estás tomando un video y esa, el, los sensores de, de movimiento compensan ese movimiento mío, que no, ese movimiento inestable, y vas a tomar unos videos. Que, yo lo he tomado, por ejemplo, andando en bicicleta, ¿no? Que aunque va, que ya, tampoco es que te que, que sea muy, muy fácil, pero vas tomando en la bicicleta y, y el video parece que estás fijo, ¿no? Que tienes un estabilizador. Eso lo hace a través de inteligencia artificial. La parte de foco y la parte de, de medir la cantidad de luz y, y, y actualizar la información que estás haciendo, lo está haciendo con inteligencia artificial. Es uno de los principales casos de uso de la inteligencia artificial en teléfonos móviles. Toda esta conjunción para tener, para darte unas mejores fotos. La verdad es que ahora ya con, este, con equipos como este vas a tener fotógrafos profesion casi profesionales por todos lados, Ricardo. Y eso nos encanta. Y cuando hablamos de. Tener más datos a nivel de este triple ISP y demás. También queremos tener más datos en las zonas claras y en las zonas oscuras de las fotos. Y por eso, inclusive, he visto en los reviews de productos que se habla de 4K con HDR. ¿Esto es factible en un teléfono? Claro que sí, claro que sí. Y entonces estás hablando, ahora sí estás hablando de la capacidad de procesar miles de de millones de tonos de colores justo y, y empiezas a tener una gran gama y variedad de, eh, de tonalidades que puedes procesar y diferenciar en diferentes áreas y créeme eso es una cantidad de procesamiento importante que tenemos que, que estamos haciendo y que estamos cada y cada vez está subiendo más eh, cada vez hay más esfuerzo en eso entonces sí no esto hace hace que, que, que, que puedas diferenciar cosas que en la pantalla de teléfono lo vas a ver bien, ¿no? O sea, lo vas a ver. Pero lo que tú decías del ready for, que lo puedes conectar a una pantalla, siendo el contenido de 4K de HDR, es una calidad que lo puedes poner a una pantalla de 60, 100 pulgadas y lo vas a ver de una cal de la calidad de 4K con la que, con la que fue hecho. Entonces era aquí, aquí en México puedes ir y rentarte una sala de cine para ir a jugar. Entonces podrías llevarte tu teléfono y conectarlo a una sala de cine y lo vas a ver de una calidad espectacular. ¿eh? Ricardo, algo que muchos sueñan y muchas de mis amigas me dicen es ay, a mí me gustaría tener el efecto bokeh en video. Esto creo que también uh -huh. ahora es factible, no tal como en las películas. Fíjate que el, que el efecto bokeh, para los que no sepan ni un poquito ponerlo, es ese efecto que, que la cámara te detecta y justamente el motor de inteligencia artificial dice, ah, es tu cara, es un cuero es una persona y el, los píxeles que no corresponden a ti los hace, los difumina, los hace que se vean borrosos y te da ese efecto cinematográfico que todos queremos, muy bonito. Para fotos es súper fácil, te detecta, te ve y tomas una foto, pero requieres una gran un motor muy poderoso que solo puede ser con gamas premium para hacer esto en video porque estás procesando video de 4K. Y además de que son 4K, todavía le tienes que decir que ciertos píxeles ahí de millones de píxeles que se están procesando cada 60 frames por segundo, o sea, 60 veces por segundo se están procesando millones de píxeles. Ahora, además de procesarlos, le tienes que decir que una gran cantidad de ellos los tienes que hacer difuminados. Entonces, eso es algo que pueden hacer y es yeah, algo pues, que, vaya pueden, vaya. que tienen que tener. Y, y sí, en tiempo real, no en tiempo o sea en, en el momento, no es de que lo, lo grabas y lo haces después y ya tienes ahí. No, no, no, lo tienes que hacer en el momento. Entonces eso es algo que, que, que pueden hacer, que, que la plataforma está diseñada para eso. Y cuando lo prueben van a ver qué, qué calidad, porque la, si en la foto te gusta el efecto bokeh, espérate al video. Hacer el efecto bokeh en el video es, un, es espectacular. Bueno, Ricardo, y acá seguramente algo que nos ha pasado a todos los que estamos en el live. Que uno está en el nuevo normal, trabajando desde un café o algo así, y el tema del sonido empieza a ser crítico, ¿no? Siempre llega alguien a hablarle, el niño llora, el perro ladra, y en el peor de los casos, hasta el vendedor ambulante pasa. Para eso, Dorola uh -huh. y Qualcomm se han unido, ¿y nos van a dar alguna solución o no? Por supuesto. Karen, ¿quieres platicar te, de algo? ¿Quieres claro, empezar que es... y yo te complemento? Claro que sí, bueno, de, el sonido para cada vez es más relevante, ¿no? Y más porque pues, el, el smartphone está conceptualmente pensado como centro de entretenimiento, entonces no tanto visual, pues, tanto visual como auditivo. Eh, ¿Qué hemos hecho en este equipo? Eh, hemos jugado con un arreglo de micrófonos, es decir, no, es, no estamos hablando de un, solo, un single speaker, tenemos un arreglo de varios micrófonos que soportan ese poder tener un, un sonido envolvente y poder tener esa claridad en los graves, ¿No? Cuando, cuando tenemos sonidos con graves o la música con bajos, vamos a poder escucharlo de mejor claridad. Cuando tenemos una llamada utilizando los speakers a alto volumen, la calidad de la voz también va, va a sentirse o percibirse muy eh, superior a lo que teníamos de pronto en, en otros equipos de otras gamas. Entonces, eso desde, desde la hardware y desde software, por supuesto, también hay una ayuda ahí, eh, y, y aprovecho para mencionarla, y es Dolby Atmos, que también nos ayuda muchísimo a mejorar pues esa calidad de sonido de una manera inteligente. Eh, detecta si lo que estás escuchando es una película o si es música y precisamente pues configura esos micrófonos para que tengas una mejor experiencia de sonido. Eso eso es lo que hemos hecho un poco de mi lado, lo que puedo contar, pero obviamente pues Ricardo nos <risa> complementa con todo el tema de, de procesador. Claro que sí, de hecho, mira, la inteligencia artificial... En cámaras es ahí, pero el segundo caso es justamente todo lo que tiene que ver con audio. El audio, que principalmente hay dos formas de sacar el audio, el bueno, varias formas, ¿no? Del audio de un equipo lo puede ser por un cable, ya no tiene, ya no tiene audio de tres, si, si mal no recuerdo, pero se no. puede sacar a través del puerto USB, eh, por el speaker que tiene ahí, que el sonido envolvente, cómo lo sacas, pero el más común que tenemos todos ahorita también uno es a través de Bluetooth. Entonces tener el codec más eficiente y que tengas el eh, que estés monitoreando lo que está pasando para que escuches lo, el sonido, como lo como se diseñó para escucharse la canción que hicieron toda sentimental para que realmente te llegue al corazón y te haga llorar como debe, como como fue diseñada. <risa> pues tiene que ser, tiene que tienes que dar toda la información posible, toda la información que puedas. Y todo eso es a través, se hace a través de codificación que se hace desde el procesador, pasa a través de los chips, de Bluetooth y luego se encuentra con un chip de Bluetooth en un auricular y decodifica esa información y te la da. Eso tiene que hacerlo con mucho procesamiento, de manera eficiente y también ahorrando energía. Entonces, eso hemos trabajado muchísimo, lo hace el procesador, lo hace una serie de... No es un solo eh, procesador, o sea, el procesador principal, el Snapdragon 8 generación no lo maneja, pero va de la mano del, del, del, del, del chip que hace, que lleva Wi-Fi y Bluetooth para hacer esto y cuando estás en una videoconferencia ahorita que estamos en el streaming para que no escuchen. Aquí yo sí escucho que hay ruido por fuera, pero ustedes Exacto. no, porque ya está haciendo esta, esta, esta, esta cancelación, esta parte de inteligencia artificial para decir el que está hablando es Ricardo y lo demás no pasa por el micrófono. Eso es una de las cosas que todo mundo agradece. Si aquí, aquí afuera, allá si alguien está ruido, por aquí pasó hace un rato el camión de la basura. Y qué bueno que no lo escucharon, este, <risa> pero eh, si tienes alguien, o sea, si tienen niños jugando en otro lado y estamos todavía seguiremos trabajando en casa, yo creo que por un rato más, entonces puedes seguir trabajando sin interrumpir lo que estás haciendo. Y eso lo van a ver muchísimo y van y van a ver casos ya pronto. Nada más va a ser actualización de software, pero por ejemplo, este, empieza a procesar tanto en audio como en video. E imagínate que tú estás viendo tu teléfono. Y se ah, mira, lo estoy viendo. La cámara está activa, está sensando lo que está pasando y por aquí llega alguien y se asoma y empieza a ver y ve y lo, yo tal vez no lo veo, pero la cámara ya lo vio. me da, O me da una alerta o inclusive pum, pone la pantalla en negro, así para cuidar la privacidad de que hoy alguien llegó. Esos son los casos de uso que vamos a empezar a ver nuevos gracias a la inteligencia artificial, gracias al procesamiento de ISPs de procesadores de audio que lo estamos haciendo aquí. Inclusive la llamada, la misma llamada básica telefónica pues toma ventaja de esto. Seguramente ahora sí que te van a ver y te van a escuchar mejor con tu con tu Motorola. Ricardo, hay, esto tiene un nombre, ¿no? Este, este códec que hace que no se pierda la información, que no se pierda calidad de sonido, nos puedes eh, recordar. Claro, decir, es el aptx, es el código, es el códec aptx, que la verdad eso para para audiófilos es de gran gran este de gran impacto para, para los de no, para los demás usuarios que no que no que, que no somos tan aficionados, que no son tan aficionados y que no conocen, es lo que le dicen el el, el, este, el luzless audio, básicamente el audio que no que tiene calidad de CD, que no pierdes calidad por convertirlo de ese formato de audio a un formato digital para que pueda ser escuchado a través de un teléfono o de los audífonos. Eso ya es lo puedes poner y es de verdad que eh, es eh, cuando tienes esa calidad de audio, escuchas la diferencia, los graves, los agudos, los silencios, se quedan realmente silenciosos. Entonces, todo tipo de música que escuchas, la vas a escuchar de una manera bien, bien interesante. Ricardo, y tú hablabas de seguridad. Y algo que todos los usuarios uh -huh. de Motorola seguramente quieren. No, no, no solo quieren que les incluyan la silicona y todas estas cosas que vienen en la caja, sino también que cuando yo voy a desbloquear el teléfono realmente lo haga de una manera segura, que mis datos estén ahí, siempre bien guardados. Y tengo entendido que este Snapdragon 8 Generación 1 también ha mejorado en ese aspecto. Claro, viene con una nueva generación, de un, de hecho una nueva generación y hardware dentro. O sea, imagínate, el Snapdragon 8 mide un centímetro por un centímetro, un milímetro grueso. Y ya hablamos que tiene adentro los ISPs, los procesadores de imágenes, el procesador gráfico, el principal, la conexión a Wi-Fi, la conexión a 5G. Bueno, también tiene un cuadrito dedicado ahí para seguridad y ese cuadrito está dedicado para que puedas eh, que lo que tú estás, que tú la imagen, la imagen de tu huella, la imagen de tu reconocimiento facial, toda la información que estás cuadrando solo sea accesada por lo que como usuario tú le digas. O sea, no va a haber si alguna aplicación o alguien está tratando de, de accesar información, no puede y está protegido no nada más por los softwares que trabaja Motorola, que trabaja Google, hasta con nosotros a nivel hardware hay mucha actividad que hace que hacemos con desde mover la, la ubicación de estas de, este, de estos espacios seguros tener ambientes de ejecución segura donde nada puede correr, que no sea lo que lo que trabajamos junto con, con Motorola para que para que pueda garantizar que esa seguridad está ahí, que tu huella, que tus passwords, que lo que tú estás guardando ahí solo sea accesado por ti o por lo que tú le, dis, le das acceso a que lo haga No, si tú le das acceso a una aplicación para que lo lo tenga, lo va a accesar, pero nada que tú no lo permites. Bueno, y les tengo. Una mala noticia y es que ya se nos acabó el tiempo, pero en realidad ha sido extremadamente sí, muy rápido. Ustedes hablan muy rico y realmente comparten un conocimiento que toda la gente debería tener. Y por eso les recuerdo que este live va a tener una repetición y va a estar en etcétera con un poco más de explicaciones. Y de nuevo les, agra les agradezco muchísimo a Karen Ruiz y a Ricardo Anaya por compartir ese conocimiento y sacar el tiempo para interactuar con nosotros y con la audiencia. No, pues mil gracias, Felipe, Ricardo. Eh, yo más que encantada de hablar con ustedes y conocer más de este mundo de procesadores. Y bueno, hasta una próxima oportunidad, espero yo. Claro que sí. Con gusto, con, con, con mucho gusto. más que contar sobre esta marca y esas entrañas tan fuertes. Vienen y siguen viniendo cosas y vamos a seguir trabajando juntos y vamos a ver, vienen nuevos. Equipos, nuevos procesadores, van a venir con nuevos equipos y estamos, todo esto sigue, esto va a seguir por mucho tiempo. Claro que sí, estaremos conectados. Muchas gracias, que estén bien. Buenas noches. Gracias. Felipe, Karen, abrazo, cuídense mucho. Chao. Abrazo.